Buenas tardes Carmen. Hola, buenas tardes. Me total, cambio. Total, verdad. Pocas semanas después del tratamiento, uh -huh. vemos que los cambios, las mejorías, son totalmente perceptibles. Sí. ¿Cómo te sientes? Yo, lo, lo, lo bueno que le veo a, a este tratamiento, es que sigo siendo yo. ¿Sabe? O sea, es una intervención que no, ¿tale? pero... Me siento yo, no, no me veo diferente a, sino pues a, a antes de tener pues, toda esa fragilidad que tenía y tal. Uh -huh. Hemos visto una foto de antes y el después uh -huh. y hemos visto claro todas las marquitas, las arrugas que tenía y ahora no hay ninguna, Nada, nada, súper bien. Parece es magia, super. ¿no? Totalmente, totalmente. Porque vamos a rejuvenecido de repente como 20 años. Pues sí. O quizás, quizás más, ¿eh? Porque vale dejar un poquillo. Y bueno, esto de mirarte al espejo y verte esta cara tan despejada, la verdad es que... Y fue una cosa muy sencilla, cuéntame. El doctor te metió aquí en la consulta. Sí, estuve el primer día donde me hizo, no sé, qué fue lo que hizo concretamente. Uh -huh. y, y bueno, después el segundo día ya empiezas con unos polvos y, y nada más estás durante unas semanas con ellos, puesto con una máscara, bueno esos polvos se hacen con una máscara, y nada. Sin no. moler. Sin sí, mi dolor, un poco de picor, es lo único que sentí, y nada, súper bien. Muy bien. ¿Se lo recomendaría? Totalmente, lo recomiendo. Es eh, la mejor inversión que puedes hacer en ti, mismo. Sí, totalmente. Incluso eh, para tu autoestima, que hablábamos en la anterior entrevista, bueno, tú que estás de cara al público. Bueno, es, es bastante importante, porque cuando te miras y te ves que estás medicina y no puedes hacer nada, uh -huh. y ahora te ves, te miras, es como que te sientes más joven, evidentemente, porque tú eres más joven. Uh -huh. O sea, es algo que en el interior también te mueve. La gente sí. te lo ha notado, ¿qué te dice? Bueno, espectacular, todo el mundo. ¿Dónde te lo ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Sí. Hay gente que, que sí, que está dispuesta a hacerse hacerle el tratamiento. Súper recomendable, como decíamos. Pues yo lo recomiendo, sin cirugía. Sin cirugía, es que no, no tiene nada. Bueno, tiene esa semana un poco ahí más pendiente de ti, pero yo lo recomiendo. Totalmente, a mí, yo siento que he cambiado yo. Al cambiar yo también está cambiando todo lo que está mi alrededor, ¿no? evidentemente. No es igual que te mire al espejo, te estás maquillando y, y ves que no tiene solución, a mirarme ahora y decir por qué. Es que además de las arrugas, vemos que también el descolgamiento se ha... Sí. Está como si fuera, como si hubiera en el fondo unos hilos o algo así, ¿verdad? Y no sí, hay sí, nada, no. Es, es todo natural, nada, no. no. Pero borrar esa marquita, pues, me ha cambiado la cara. Pero me ha cambiado la cara a unos 10 años menos, siendo yo. Sí. O sea, yo me veo en foto y digo, soy yo. Sin modificar. Hay veces que ve otras operaciones, ve otras cosas, el tratamiento y dice, has cambiado totalmente. Ahí en aquí no, aquí Pues dile si a la gente que está viendo este, este puro reportaje Que eh, se animen. Claro. Que se animen a hacerlo, si tienen la oportunidad y quieren, y quieren sentirse mejor, desde luego. Sí. Adelante.